Llegamos a la ciudad de Lyon, La, Uf, casi se me cae el celular en el agua, es la segunda ciudad económica de Francia, sabiendo que la segunda más poblada es Marsella, bueno, económicamente es potente, tiene, eh, bueno, es muy grande y tiene muchas fábricas, tiene muchas cosas, vamos a ver entonces unos lugares bonitos, Lyon también es el fútbol, bueno, antes eran buenos ya ni tanto. Y eh, ya aquí vemos es el Sun, es como un río, hay dos ríos en Lyon, el Sun y el Hun, veremos esos dos, entonces nos diri dirigimos, a ah, ya no ah, hasta el centro de la ciudad para ver, mi primera vez, entonces veremos juntos cómo pierdo la vir virginidad aquí. Llegamos a Belkur, es como la plaza principal de Lyon, con un caballito. Un, bueno, una plaza y allá, a ver que no se ve bien bueno, por allá está la catedral que vamos a visitar que es la más bonita de, de Lyon tal vez una de las más bonitas de Francia y está como una especie de Torre Eiffel que vemos aquí parece una Torre Eiffel pero no es una Torre Eiffel igual miraremos a ver qué hay por ahí y entonces, si sí, aquí está Lyon la Plaza de Lyon la Plaza de Milford que es muy grande es el otro río de la ciudad de León Un poquito más grande que el otro Bueno, igual otro es otro río Hay mucho viento Entonces no voy a hablar mucho Porque se escucha mi imagen muy feo en el video Bueno, estoy en una parte de Lyon que, que dice que es más o menos peligrosa Bueno, peligrosa si estoy con el celular Que no es peligroso pero donde hay supuestamente más policía, robos, cosas así. Entonces ya podemos ver por ejemplo un carro de policía que creo que va a estar todo el día va a estar todo el día estacionado aquí. Si lo ven el carro este que está a mi lado, es la policía de Francia. Pero bueno, parece normal. Parece como más multicultural, me parece el barrio, pero nada nada grave. Es chévere visitarlo más bien. Y parece que aquí pasa un tranvía. Porque hay cosas en el piso, pero eso no lo sé bien. Porque, como lo vivo acá, entonces, esa sí es la parte del de guión supuestamente peligrosa. Aunque de día tal vez no lo es tanto de noche, no sé, pero no me parece. Bueno, vamos a seguir el recorrido y ver más partes prohibidas o desprohibidas. la parte de León más bohemia con estas calles estrechas, y es como el camino para ir hacia la iglesia que vivimos en la montaña entonces vamos a ver estas calles como son ahora vamos a pasar por una calle no sabía que era una calle pero es como una especie de calle oscura Chiquita, vamos a ver cómo se adentro. Bueno, a hacer un poco estrecho, otra vez parecen los bunkers que había hecho un el vídeo de los bunkers de mi ciudad. Parece o sea, un poco así, pero original tener calles así. Ah, sí, como apartamentos arriba. Y sí, al final es una calle común y corriente con mucha gente que pasa normal aunque la gente claustrofóbica no pasaría por acá creo La calle empieza a ser muy peligrosa Bueno, muy asustadora más bien A ver, ¿qué es esto? Hay mucho eco A ver, hay aquí rara Hasta dónde va, creo que hay un restaurante Al final Pero eh, no, no sé, no estoy seguro Vamos a ver qué se ve al final De la calle Bueno, está muy oscuro Ah, no, son como, son como Al final edificio difícil aquí o sea que la calle se terminó ni me di cuenta que al final... Al final me perdí, la senda irá bien por acá Pero no sé por qué estaba cerrado No sé por qué cierran Ah, un ascensor Qué miedo Pero si de noche daría miedo estar en un lugar así viendo una película con psicópatas que matan en la calle No iría a esta calle de noche Y ya salimos de aquí Bueno, se está cerrando la puerta y ya a otra calle al final. Normal, esta vez. Ah, los pequeños <t 'en> <t 'en> Ah, ça. Ça ah le le euh, en fait, los llegamos a la catedral o iglesia San Juan en español no se sé, ve un poquito la de París pero obviamente mucho más pequeña y después vamos a la más bonita me imagino la de arriba a ver cómo se ve la vista desde arriba desde la montaña y bueno entonces la iglesia es solo una introducción de las iglesias hago este video para la gente católica del video si no eres católico pues apaga el video que Dios te va a castigar, no Amén, estoy subiendo para ir a la iglesia hay muchas cuevas, mucha naturaleza entonces es como un camino desde aquí para la iglesia y bueno no es tan largo pero hay que subir y hasta arriba pues veremos la vista de León. a ver cómo se ve y sobre todo la iglesia bueno subimos y chévere ver una parte de campo en una ciudad tan grande como Lyon ah, ya llegamos bueno no es tan cansado creo que hace un poquitín de calor ni tanto aquí estamos ya al pie de la iglesia bueno, se acabó el calor porque estamos en agosto, el mes de julio, estuvo muy caliente. El mes de agosto fue muy flojo, con lluvia, bueno, tampoco tanto frío, pero unos 25 hoy, cuando antes hacía unos 35. Bueno, subamos las escaleras y miremos la catedral. Llegamos hasta el punto final, arriba, y hay una linda vista. Están los dos edificios grandes de León y Chévere. Aquí está el parque para ver toda la gente mirando la vista y la iglesia. Se ve bastante bonito. Y un poco grande, bueno, aunque ni tanto. Bueno, vamos a entrar y ver cómo se ve adentro de la iglesia, a ver si se ve bonito. Casi se me... Y aquí estamos en una cripta. No me acuerdo cómo se dice. Bueno, creo que la cripta es como la parte debajo de la iglesia donde hay muertos. Sí. No sé, pero se ve bonito. torre Eiffel del León bueno no se ve tan bien pero está muy chiquita está muy muy muy chiquita y pues no sirve de nada creo que es una antena que está para para alimentar la ciudad pero nada, nada bonito pensé que era bonito desde abajo de la montaña pero no Vamos a visitar un parque natural en León, que no es solo una ciudad de, de, de edificios, también tiene parques. Entonces llegamos a un parque que se llama... Pues si nunca no, me se ven los nombres. A ver que lo leo a escondidas, nadie se dará cuenta que lo leí. Bueno, no veo nada. Mejor lo pondré en el video. Entonces pues vamos a hacer el... Ah, sí. Parque de la... Parque de la Tête d'Or. Parque de la Cabeza de Oro. Bueno, no veo una Cabeza de Oro. Solo veo naturaleza bueno este parque es totalmente gratis obviamente contacto, yo no hubiera entrado para ustedes verlo pues, para, para pagar aquí vemos unos animalitos no sé si vieron la película Bambi de Walt Disney pues, más unos animales así hermosos será que se puede bajar y acariciarlos no y aquí están los que tienen cuernos que les pusieron los cachos y las mujeres con las, las manos bueno, vamos a ver si hay más animales aparte de los mamíferos Aquí estamos con los lindo, las lindas tortugas. Bueno, son chiquitas, pero son bonitas. Ahora llegamos a los flamingos rosados Patas muy largas, pero no son tan rosados, me parece Y también tenemos toros con cuernos enormes aquí, que son muy grandes, tanto pero igual felizmente por no, esos cuernos. y llegamos a ver los crocodiles bueno, vemos uno aquí que abre la GTK pero hay otros pues, escondidos dentro y unas cebras se ve una están lejos aparte hay de toros del otro lado también había cebras tenemos una grande aquí y aquí están los pandas rojos, algo así, pero no se ven tan bien, voy a intentar hacer un zoom que está en el árbol Vamos a mi raza a los micos, no bueno, hay que ser racita con mi raza, bueno aquí micos, lindos. Sí. Ahí también una pantera pero se escondió. Creo que no me voy a demorar mucho porque debe estar durmiendo. No se tiene novio, debe estar haciendo algo. Y aquí tenemos las jirafas, aquí podemos ver una atrás que mira unos 4 metros más o menos que no se ve bien por la luz, se ve más el reflejo Aquí no estamos en la selva, pero es un lugar de solo matas pero igual no grabaré mucho porque no conozco nada de matas pero parece una selva bueno, estoy bien en el bosque amazónico no. Ahora estamos en la zona comercial, la, la más grande así. Calle donde hay más comercios, cosas así Espero que limpiar un poco la cámara Que se mejor bueno, entonces me veía muy feo. Bueno, la, la, la, la calle comercial. Eh, aquí entonces vemos también eh, ig eh, la iglesia, no. La alcaldía del Iván está bonita. Y bueno, ahora está ya de tarde, en la noche. No hay tantas cosas abiertas ahora. Y aquí entonces está la alcaldía. Está sí, bonita. Y allá está, como me dijeron, el ópera. El ópera de la ciudad. Bueno, está en remodela remodelación la calle, lastimosamente, llego y así está gracias entonces como paso por acá, creo que hay una entrada de metro bueno, no, no he tomado el metro para visitar porque al final tenía el carro de mi hermano para visitar y estoy en Liban porque vi a mi hermana acá pero no, ese es el propósito de hablar de mi familia aquí está el metro, la entrada del metro aquí pasamos cerca del metro y ahora estamos cerca de la alcaldía y del la opera pero bueno, el camino está un poco feo la de para mí y para ustedes que visitan León por primera vez viendo el vídeo. Entonces aquí está la alcaldía. Se ve un poco mejor, me quito un poquito. Y el ópera de la ciudad de León. Entonces, vamos a ver la plaza también. En la plaza hay como, hay como una escultura bonita. Aquí la alcaldía. Y aquí está, la, alcaldía, la... Y aquí está la, la escultura que les digo como decoración de esta plaza ¿quién dice? No sé ¿cómo se llama? voy a preguntar a ver cómo se llama esa plaza ¿será que tiene hambre si vous plait monsieur, ¿cómo se llama la plaza? la plaza sí? uh, tía, bien? Hotel de l'Opera uh. uh, la plaza uh... de Entonces, la plaza de l'Opera aquí y aquí está ópera. y aquí la, la escultura que les decía y allá la alcaldía aquí Bueno, sigamos en el centro, estamos en la plaza de Terró. Lastimosamente, llegamos mal, está en construcción. En vez de quejarnos, deberíamos de ayudar en la obra. Bueno, no se ve lindo, lastimosamente por la construcción. Llegué en mal día, estoy como para suerte. Bueno, estaba en la zona de los bares, ya casi va a anochecer. O Son sea, como las 8 y algo, lastimosamente digo eso, porque para mí 8 es temprano ahora que estoy acostumbrado a que era a las 10 de la noche que era de noche. Eh, aquí está como una fuentecita que ya no tiene agua pero están los caballos bonitos nota le damos yo, le damos sobre un 8-9 eh, bueno entonces al final aquí está el palacio de los artes atrás eh, aquí está la, la alcaldía Cerca de León está un lago muy grande, parece una playa un poquito, o está sea, como a media hora, un poco menos de, de Liane gratis, se puede bañar, parece la playa por ahí, y pues chévere para estar en familia los domingos como hoy, pero hace mucho calor, me imagino que más rico aún. Entonces si van para León y quieren descansar los domingos que no hay nada que visitar en el centro, pues o visitar los animales que no sé si está abierto o venir acá. Bueno, creo que vamos a terminar el video. Eh, ahí está la policía también allá. Eh, entonces, si les ha gustado el video, no olviden un like, suscribirse. Y espero les haya gustado Lyon, que entonces si es la segunda ciudad económica, no más poblada que la segunda más poblada de Francia es Marsella, pero es una ciudad muy turística. Es pues, una linda ciudad, no tan grande, pero mejor para no perderse. Bueno, hasta luego.